Residentes en el sector Villa Hortensia de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este viernes la situación que viven por el visible deterioro de sus calles. Mira la situación que estamos viviendo. Esto fue un aprobado de aceras y contenedores de una ingeniera que se aprobó cuando Félix, de 650 metros de aceras y contenedores. Eh, en la situación que estábamos viviendo por este pedazo de calle con esta gente, ...que no lo querían dar... Eh, cuando la ingeniera vino... ...que lo estaba haciendo... ...se armó un problemita ahí... ...entre la ingeniera y, y el dueño del terreno... ...que era, que calarlo ...ella... ...aprovechó a esa situación... ...y nos dejó la, la hacer a medio, a medio talle... ...no la terminó... ...le hemos hecho llamado ...para que ella venga a terminar... ...no, no quiere... ...el síndico... ...nos hizo una, ...un aprobamiento de... 800 metros de aceras y contenedores. La ingeniera no quiso comenzar por aquí porque ya esto era un contrato pago. Tuvo que irse a aquel lado. Entonces, ella comenzó a aquel lado, nos echó aquel material y aquí yo le pedí a Juan Carlos, que es el que está encargado de, de, de material, que nos echara para de viaje porque mira cómo está esta calle y que ha sido peleada. Cuando los niños van para la escuela, ellos no pueden, porque como, a menos que yo lo lleven en el motor, ellos no pueden salir, porque esto es un lodo que no hay quien lo aguante. Entonces le estamos haciendo un, un llamado al síndico, que por favor, que esto está a dos pasos de la calle, eso es una iglesia que se va a construir ahí, el padre no puede casi cuando llueve venir a darnos la, eh, la misa por, por la situación que está pasando. Hacen llamado a las autoridades y al ayuntamiento local para que busque solución a la problemática que les impide transitar libremente. Entonces le estamos haciendo un llamado a las autoridades que por favor, y que no esperen que uno le haya el lío. Porque ellos sí aprovechan de cuando uno le va a ir lío, de mandar los, los matatones de ellos, como hicieron eh, lo, lo, lo, lo, los trabajadores de ALE, los lo, lo, lo supuestamente... Policías municipales que ahí tiene, que ve lo que pasó en Huiza, que van y le quitan una mesita de, de un coquero, ¿Tú me entiendes? Que son gente que se están buscando su vida, ¿eh? que son maldades lo que está haciendo. Entonces lo que ahí tiene que hacer no se faja. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.